Os enseño el último proyecto en el que estoy trabajando. Más que nada es una prueba de concepto. Es utilizando un Arduino, un modelo Bluetooth, un joystick y un LCD, simular un GPS por Bluetooth. Lo que pasa es que va a generar una señal falsa, la que le demos nosotros por el joystick. Podéis ver que dependiendo de la presión que le doy al joystick, cambiamos la dirección, la velocidad. Y vamos a ver cómo esto conectado a un móvil. Dependiendo de cómo movamos el joystick. el sistema ve esa señal de gps y la, la acepta vamos a ver con otra aplicación por ejemplo el Waze veis ahí como funciona perfectamente podemos cambiar de dirección y la aplicación que todos estáis pensando vamos a ver qué tal va Tardará un poquito en cargar, porque como sabéis, suelen estar los servidores bastante cargados, pero vamos a ver si funciona o no funciona. A veces que tarda más, a veces que tarda menos, parece que ya está cargado.